¡Comenzamos! Pues nada Yo me voy a hacer mis tareitas A ver, tengo una tareita aquí en medicina Mmm, Mike Crap, ¿a dónde vienes? Osito, vale, osito está aquí Me fui un poquitico, no, Rator Rator, ¿qué haces? A ver, a ver, quiero ver qué eso es esa barra, Rator, vamos Vamos ¿Puedo confiar en ti, Rator? ¿Puedo confiar en ti? Dime, por favor, que puedo confiar en ti Sí, puedo confiar en ti Vale, vale, vale, subí, subió la barra Así que bueno, eh, tengo una tarea en el reactor, vale Tengo esa tareita, hagámosla Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Oh! Encontraron un cuerpo, vamos a ver ¿Ya? ¿Hola? ¿Qué Esta osita acaba de estar asesinado, ¿no? Eh... Sí ¿Acaba de estar asesinado? Sí, o sea, sí. <risa> sí porque por... ha sido. Sí, lo acaban de matar. O sea, que lo, que lo has de... matado tú con un cuchillo. Lo acabas no, de matar. No, no, que si eres... Uy, <risa> No, porque no, porque no. Yo, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.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 Yo, yo te sí, creo, creo Lina, cosa. te creo, te creo porque Gracias. pones un tono de voz muy distinto. Pero que <risa> te podríamos echar, pues has aprendido a mentir. Claro, me ¿Sí? Puede ser. Sí. Pero, pero o sea, o que acabo de ver a Lina subiendo. A por, lina, es no que no sé quién más ¿quién? A, ver, lina, a ver, Lina, a ver, a ver. Lina, cual, defiéndete, de defiéndete. ¿Dónde dónde ah, era? Raptor? Grande, dónde? Yo estaba, mira, te voy a explicar todo lo que sucedió. Yo estaba en la zona de medicina haciéndome el escáner. Ahí estaba Capri esperándome, pero es sí, no sé sí. que le estaba haciendo o no haciendo el escáner. Yo y el vi Pui a Capri para allá. Él, nos fuimos con él y mientras iba bajando que el se fue de largo. Yo me quedé haciendo una tarea cuando iba bajando Lina subía y en la parte de subir estabacito muerto. Y yo pero escuché en Escuchen algo, escuchen algo rápido. ¿Y qué tal si el asesino se fue por las rejillas? O sea. Puede ser Capley. ahora. No, yo estaba en reactor. Cuando bajé, que tú te quedas en el motor, yo me metí ah, para reactor. De, bueno, de seguridad, 30 segundos, ¿eh? Venga, hay que votar. Ya, vamos, vamos a votar por alguien. ¿A, a ver, yo le yo voy voto a. a... Claro, claro que tú salteas, Lina porque espera No, pará, pero... ¿Qué? qué? ¿Qué? <risas> ¿Sí, me Vola, con con Lina con sí, sí, no se a Lina no Lina no, Lo siento mucho, Lina Uy, Lina Uy, Lina Sí, ver. sin saber qué Ay, parte de no seguridad. No <ríe> salvado. Todos vale, tenemos sospechas de Lina. Porque Lina iba subiendo y yo sé que rato no es porque él, él hizo la tarea y subió. Subió la barrita, obviamente. A ver, vamos a investigarlo un poquito. A ver si sí, es que sube la barra. No, no sé. Ah, ah tiene que hacer la de abajo. Vale, vale, vale, vale. No la hizo. No la hizo, vale. Oh, aparte, no, no, pero pues que sí, que la hizo ahorita y, y todo, ¿vale? Entonces, a ver, no, no, no, bien acá, aquí y aquí. No, pero ¿qué pasa? Acá, vámonos, vámonos, aquí y aquí. Buena verdad, entonces vamos al oxígeno, porque sin, sin oxígeno nos morimos. A ver, vamos, vamos, vamos a subir, vamos a subir. Vamos. Mondongo iba saliendo aquí, no hay nadie, se acaba. Hmm, ¿Qué mataron ya? Oh, a Ruth, vale. Ok. Bien, eh, había un cadáver en oxígeno y nada, no lo he reportado, porque parla. No, uno no, eran dos, loco. ¿Qué dos? Dos muertos hay. Ahí está, hay. Dos muertos, prefiero. No, no, pero había uno. Ah. Raptor estuvo conmigo todo el tiempo, no Raptor. Sí, eso es verdad Y me dio te te Yo iba, yo iba, eh, me ha visto alguien con las cámaras subir con Rius He estado siguiendo a Rius toda la partida Rius no es Sí, ¿vale? es muy pesado Escúchame, es, es un pesado, es un ya, pesado de Ahora y antes. sigo otro, ahora sigo otro Es que, es que al principio va a ser. A ver, escucha, cosas. escucha no, A ver, sabemos que Rius y Mike no son yo sé que Lina y Kaplay no son porque ya vi a Lina haciendo la cara de la Alguien vio, y no alguien es? vio el, ¿Quién estaba ya. en cámaras? ¿Quién estaba en cámaras? ¿Quién estaba en cámaras? ¿Y sí, por Ni idea, sí. sí. no. Nadie. No, alguien estaba encendida la cámara. Alguien, alguien, sí, no. la sí, ¿alguien estaba, ¿alguien estaba cámara? viendo. Yo estaba en las el cámaras. Así ah, macho. El que mató al que estaba en oxígeno tuvo que venir de arriba. De cafetería. 100% por tiempo? tiempo porque después llegamos Rios y yo y ya estaba yo cada vez Uh -huh. Yo estaba en el de la tarjeta, en el oxígeno, ese que hay donde la tarjeta. <risa> sí, sí, es verdad, Mondongo, lo vi saliendo en administración. De cafetería, ¿no viste a alguien tuvo que bajar y subir? Yo me. Mira, yo me joder, joder, pues escúchame, escúchame. Pues, pues, porque, porque Mike y yo no he llegado tarde a lo de oxígeno segundo, porque estaba el cuerpo ahí, si no, no nos da tiempo a poner el código, eh, te lo digo. Yo, que tiempo, es, o sea, yo creo que es Mondongo. Ya estamos. Me huele. ¿Te Pero huele a qué? Me huele a mondongo, ¿no? Me sí. huele a mondongo Yo cuando llegué a administración, peso, mondongo mira. iba saliendo de... A ver, a ver, Lo he dicho millones de veces, que no soy una sopa A mí me huele <risa> no <me> a Lina <risa> <risa> A mí me huele a Lina ¿Qué quiere que te diga? No he dicho nada Yo no soy, no, no No, Raptor yo puede Lina, decirlo Yo la vi a Lina a hacer la tarea de gasolina No es Lina ¿Ves? Que subió la barrita ¡Uy, Raptor y Lina, uy Raptor y Lina, yo voy a... yo voy a dar la tarea No, no, a Raptor sí lo voy haciendo tareas Que no es Lina, no voté, no Lina no, no, no, no. no no no Yo voto, a Lina. Yo sí. voto si no por Lina, no Voto no a no Raptor. Yo no sé por qué, pero. Yo a lo vi haciendo tarea. Si lo que pasa es que yo creo que mató al primero. Claro, por eso, votar a Raptor. Votar a Raptor. Si yo creo que sí. Raptor, presidente. No yo, por votar a Montando porque está muy imbécil. Te lo juro, pero no está muy imbécil. dos segundos, votar, votar, votar. No, no, que no ha votado Madre mía A ver, sospechosa no, no, se tira nadie O rato, o no Pero ¿qué rato no es, porque lo vi haciendo tareas A ver, a ver Uy, la iluminación Bajamos, bajamos, bajamos Vale Entonces vamos a arreglarla Vamos a arreglarla, vamos a arreglarla Aquí estamos Ahí, ahí está Ahí la arreglamos Uy, qué miedo, Colina a ver, a ver, Raptor, yo confío en ti, yo confío en ti, Raptor A ver, a ver, ¿quién? es que, es que, ¿quién? Mondongo está aquí, me da miedo, me da miedo Pero, uh, ¿qué es mola, uh, qué mola Tengo miedo A ver, a ver, vamos a hacer esta cosa Pasa, pasa, pasa rápido, ficheros, pasa que tengo miedo Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos Buena rara Ok, Mondongo oh, Me das miedo, Mondongo <risa> Vale, vale, entonces subimos Ok, vamos, vamos, vamos, vamos Eh, Raptor murió ¡El Ríos! ¡El Ríos! ¿Qué? No, ¿Es, Rius no, no, no. My crack? ¿Es Rius o Mycrack, ¿Es Rius o Mycrack Uno de sí, sí. esos dos. Acaban de matar a alguien. Acaban de matar a Raptor en mi carabí, en la animación no, no, mientras no, se no, Yo he visto. Yo Rius, tengo que he visto. Minecraft ahí. Veníamos de abajo. Estaba subiendo y hemos visto un cadáver. Y Lina se ha pasado sin reportar. A ver, es de decir. Es decir que yo no, me iba a electricidad. No, yo no, me iba a electricidad no, y Mike iba detrás. Y ha pasado Lina hacia arriba. Y eh, Mike ha no, reportado el cuerpo. Es muy a subir porque me ha extrañado Yo no, ¿Y es muy raro es muy raro. Cuando me da la vuelta porque no venía. Mira, ¿por qué no has reportado el cuerpo? Vale, momento, no momento. Ah, no, no, pero ya has reportado cuando lo habías pasado. O sea, estabas ya. Escucha, escucha, escucha. Dice, sí, porque quise ver quién era el asesino y ahí vi que estaban. Ya, claro, claro. Y vos. Mira, Lina, llevas todo el rato que te estoy culpando yo a ti. Y ahora justamente me culpas a mí. Nada. Funada, amiga mía Mira, que si no soy yo, Funada Rius Lina. Rius y Mike crack. Rius y Mike crack. Funada, Lina Por Se favor. van a arrepentirse si me votan Se van es a arrepentirse si me votan Sí, claro, es, a es, a mí, es Rius y tu prima la feo. A mí ya simplemente cuando Mike <risa> ha reportado el primer cadáver ya molía raro He de decir que sí, yo no he visto a Mike Yo no he visto a Mike <risa> si lo no ha matado o no, eh Yo no he visto a Mike si lo no ha matado o no Yo no era que yo estaba Pero en el vamos en filita Que de repente sí, eh, los O sea, ¿dónde estaba Lina cuando ha reportado? Ryu, ¿dónde estaba? No estaba Lee. en el cadáver, ni le estaba. ¿Lo había pasado? Y le estaba en el, en el pasillo delante de la administración. O ¿Se sea, tú te se has ido para Quería ver quién era. Quería ver quién era el asesino porque lo bueno, vi pues, traer el cuerpo. No, Entonces, vi que la. Nada nada, nada. No. Nada, nada, nada. nada, nada. Yo. Yo es que me iba por casa. A ver qué veníamos y que te vas a hacer. No, Ahora veanlo, veanlo. Fúnenme. Se va a rebajar. Yo. Yo creo que es Lina. Eso es. Vale, ahora se van a ver, eh. No, Pero sabía. ya tengan en no, cuenta, creo, tengan en cuenta no el coche de Mike. Que, que hemos ganado? Yo claro creo que hemos ganado. Sí, yo creo que hemos ganado, sí. ¡Oh, no! ¡Corran, corran! ¡Corran! No, que como va a ser Mike. Lina tenía razón, Lina tenía razón, Lina tenía razón porque es que Y ahora la botaba Mike, y era salvado a Bueno, pues ya que. Buena partida, buena, buena arma. Entonces, a ver, a ver. Vamos a arreglar eso. Dale, dale. No,